Hola amigos, los chokers siguen de moda Y el color plateado se impone en esta temporada Hoy vamos a hacer un lindo choker De dos vueltas con cadena de aluminio Y dijes religiosos, bienvenidos Bueno, lo primero que vamos a tomar Vamos a colocar la, en la cadena los dijes Entonces tenemos dos tiras De cadena de aluminio Una que tiene 22 centímetros y medio Y la otra tiene 18 y medio Entonces vamos a coger primero la más larga Y vamos a colocarle Vamos a encontrar la mitad de la cadena y ahí colocaremos el primer dije. Colocamos una argollita de acero en el dije y buscamos el centro de la cadena. Cerramos bien argolla y ya este es el centro. Ahora sí la vamos a colocar en el aparatico que es especial para trabajar en cadena. Entonces aquí me la va a sostener y ya puedo comenzar a, a trabajar bien en ella. una vez ya tengo el centro voy a voy a contar nueve eslabones y voy a colocar nueve eslabones hacia un lado y voy a colocar el primer dije Entonces coloco cojo una argolla coloco el día ese dije una virgencita y cuento nueve eslabones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ese es el 9 y aquí coloco la primer medallita Ahora a partir de aquí cuento 10 eslabones, 1, 2, 3, primero tengo que preparar el dije y este es una crucecita que es muy linda, pero ella no tiene argollita, entonces la vamos a hacer con el alfiler, entonces le colocamos un alfiler de esta forma y acá arriba vamos a hacer la argollita. Corto Porque me sobró de alfiler Y puedo enderezar el, el ojito Entonces aquí también voy a coger otra argollita y ya la coloco en la cruz La tengo aquí preparada y contamos los 10 eslabones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Es este que está aquí Y cierro la argollita Recuerden que tenemos que cerrar bien las argollas evitar que se nos vayan a caer los dijes entonces esto mismo lo voy a hacer al lado de acá cojo la virgen con la argolla contamos los nueve los nueve eslabones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aquí cierro Y lo mismo repito, repito lo mismo en la crucecita, cojo el alfiler y lo coloco de esta forma, que el tope me quede por en, debajo de la cruz, le hago el ojito. Y cuento nuevamente 10 eslabones para la cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí. Listo. Entonces ya tenemos aquí la primera cadenita. Esta es la larga. Ahora vamos a continuar con la corta. Bueno, entonces ahora estamos con la cadena corta, la de 18 centímetros y medio, y vamos a encontrar la mitad. Los dijes que vamos a trabajar en la parte de arriba de la cadena son estos tres y vamos a hacer lo mismo para los tres. Vamos a coger un alfiler y vamos a colocarlo de abajo hacia arriba para que el tope del alfiler nos quede en el dije y, y así poder hacerle la argollita aquí arriba. Entonces vamos a hacer lo mismo para los otros dos. Colocamos el alfiler. Miramos bien el derecho de la cruz, ya es una virgencita, y colocamos el alfiler de abajo hacia arriba. Y aquí hacemos el ojito. Vamos a hacerlo aquí. Cogemos con la pinza punta redonda y vamos a hacer el arito. interesando lo tenemos ya listo Con otra pincita Lo vamos entorchando Y aquí cortamos Entonces Hacemos lo mismo para los otros dos Entonces ahora cogemos Una argollita de acero La vamos a colocar Y Vamos a buscar el centro de la cadena así. La doblamos en la mitad. Y ahí encontramos el centro. Aquí cerramos la argolla. Entonces ya una vez tenemos el centro, la vamos a colocar en esta herramienta que es muy buena para trabajar con las cadenas Entonces, colocamos acá como pueden ver, se abren aquí y ella nos va a sostener la cadena como esta es más corta casi que un pedacito Listo. Entonces ahora Vamos a coger los dos hijecitos Con dos argollas Y vamos a contar nueve eslabones a cada lado Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bueno cuando vamos a trabajar cadenas muy delgaditas y argollas muy delgaditas Por eso es importante las pinzas punta plana o media luna con puntas delgadas Porque entre más delgaditas cuando hacemos este tipo de trabajo se nos facilita más Si tenemos herramientas con puntas más gruesitas son como para eslabones y para, eh, para argollas más gruesas Que eh, necesitamos para otro tipo de proyecto pero para este sí es importante que tengamos pinzas puntadas, delgaditas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar los nueve eslabones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cerramos. Listo, ya las tenemos. Soltamos aquí y lo que vamos a hacer ahora es juntar las dos cadenas y las vamos a cerrar en un terminal maleta, ese que tenemos aquí, entonces vamos a coger las dos Y aquí vamos a hacer Vamos a cerrar Ay, espérame. espérame porque esta siempre se me Vamos a tomar las dos que nos queden Y aquí vamos a comenzar a hacer presión Mucha presión hacemos para que nos coja bien la cadena Es importante apretarlo bien Entonces ya tenemos un extremo Y ahora hacemos el otro Bueno, aquí ya tenemos la cadena Las, las dos cadenitas con el terminal maleta Ahora vamos a hacer el extremo los extremos del collar vamos a coger este cordón viora y lo de 19 centímetros lo vamos a doblar aquí a la mitad vamos a quemarlo un poquito y a juntarlo Y lo que vamos a colocar es este terminal Vamos a colocarle un poquito de pegante Aquí. Les recomiendo mucho este pegante Es muy bueno y pega inmediato Y vamos a hacer lo mismo acá En el otro extremo El, el otro terminal Pero entonces acá vamos a cortar Porque si lo dejamos así no nos va a entrar Y vamos a quemar igualmente Así lo podemos juntar Miramos que nos quepa nos seguimos adelgazándolo un poquito con la con la candela. Apuntamos bien, verificamos que nos quede, ahí ya nos queda y volvemos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a hacer con el igual el mismo paso con el otro extremo del collar. Entonces cogemos una argolla de acero, la vamos a colocar en el terminal y cogemos uno de los cueritos y vamos a cerrar. Colocamos el otro. Y ahora vamos a colocar el broche y la argolla donde cierra el broche. Entonces para el broche cogemos otra argollita de acero, la colocamos en el terminal y para cerrar yo cogí una argollita más grande para que nos quede fácil como encontrar dónde tiene que ir el broche, broche dónde debe cerrar. Y de esta forma hemos terminado, ese collar es muy lindo, es como un choker muy bonito que hemos combinado... El color plateado con la cadena de aluminio y el cordón viola. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que todos nuestros insumos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o en nuestros puntos de venta. Chao, chao.